hey tío soy yo Tom Cruise seguramente me conozcáis de algunas películas y ahora estoy montado aquí jugando al Flight Simulator pero en la vida real no sé si os podéis ver pero hay un compañero Mike Mike, aparece venga Mike, sabes a dónde vamos ahora ¿A dónde, Tom? Vamos a jugar al Game Pass Ultimate. ¿Qué te parece? Muy bien, Tom. ¿Subimos o bajamos? Bajamos, pero con estilo. Como lo hacen los Xboxers. Así que ya sabéis, amigos. Si tenéis lo que tenéis que tener para poder estar en Xbox. Ya sabéis que este es vuestro canal. En Dreams Game Channel. Y así que nos vamos, pero nos vamos con estilo. Hasta luego, hasta la próxima. ¡Ja, ja, adiós, mira cómo voy haciendo el... Chulo. Nuestra estructura conecta y soporta a todos los servidores del planeta. Oye, Parker, ¿la reunión sobre el Samsung Galaxy Note sigue en pie? Sí, ¿llegaron los resultados? Sí, pero te cuento en la reunión. Peter, has hecho cosas estúpidas, pero colapsar el Internet es la peor hasta ahora. Mira el caos que causaste. ¡No sé cómo conducir sin textear! ¿Por qué no puedo subir este video? Hola ¿Qué dijiste? ¿Por qué no ves tu teléfono, demente? ¿Por qué a nadie le gusta mi publicación? ¡Yo odio sus publicaciones! Hola Hola Buenas amigos, good morning Vietnam, bienvenidos a Dreams Game Channel, yo soy el vengador tóxico, bienvenidos al canal nuevamente. Nos Tenemos que hablar de los creadores de Quarry, que también son los creadores de Dark Picture. Eh, sí, Dark Picture, eh, ese, ese tipo de juegos en donde tú tienes que elegir una acción u otra y hay miles y miles de finales están eh, a un ritmo trepidante ¿eh? los de supermasive games porque ellos son los que hacen estos juegos eh, yo soy muy fan de este de este género me he hecho muy fan de este género de quarry lo he pasado y lo no eh, no volveré a pasar más de una vez son juegos con una excelente narrativa que le da 10.000 vueltas a todos los pelijuegos de ya sabemos qué marca y qué compañía que ahora mismo eh, está muy mal, está muy mal. Está intentando eh, que Call of Duty no salga, no porque lo vaya a comprar, sino porque no como el perro de Zarroque, no que no come ni deja comer pero bueno eh, dice aquí también que el siguiente juego en el que ya están trabajando los de Quarry ya están trabajando eh, en el siguiente juego y tened en cuenta de que el débil eh, In Me del In Me eh, que es el último juego de Dark Picture que todavía no ha salido ese no cuenta, ese no es. Es otro en el que están trabajando. Otro nuevo, del mismo estilo, además, según ellos, para no perder el, eh, el sello de identidad, ¿no? Que los están caracterizando y que los están convirtiendo, pues, eh, una gran apuesta siempre eh, interesante de las que vas tú directamente a comprar el juego si una, una vez que la hayas probado alguno de estos juegos y, y os lo aseguro no son tan fáciles como como pudiera parecer pero bueno todo depende todo depende de las decisiones que ustedes toméis en el juego eh, hay que hacer un pequeño, un breve repaso también a los videojuegos, pero antes quiero decir lo que dicen aquí en Generación Xbox, que dice, hemos comenzado a trabajar en nuestro próximo videojuego, eh, estos son los de Supermassive Games, dice, no puedo contarte mucho al respecto, pero sí te puedo confirmar que los trabajos ya comenzaron seguirá siendo fiel a nuestro género favorito el terror tendrá un tamaño similar a The Quarry pero de verdad no me dejes decir más <risa> dice The Dark Picture explora el horror en todas sus matices estamos haciendo ahora eh, es un título que se mantiene fiel a los cánones de terror clásico pero con un enfoque diferente el hecho es que no tiene eh, no tiene sentido insistir Dice, en el enfoque típico del terror adolescente, simplemente porque hay un número relativamente limitado eh, de enfoques para ado adoptar, para crear momentos de tensión, como los que caracterizan este tipo de aventuras. Bueno, yo tengo que decir de este juego, aparte de que está muy bien hecho, ya sabéis que, lo, que, que los actores son actores reales y todo eso, eh, que hay muchos finales y muchas formas de llegar a esos finales. Por lo tanto, también hay muchas cosas por descubrir. Uno nunca descubre el 100% del juego en un jugándolo una sola vez, ¿no? No, porque la primera te pilla de sorpresa todo. La segunda ya vas explorando, ya sabes, bueno, igual que me mate. Pero yo voy a ver qué es lo que hay ahí, ¿sabéis? Eso es lo típico que suele pasar, ¿no? Cuando repites un juego. Y vamos a hacer también un pequeño repaso a los juegos, gracias a la inestimable ayuda de la comunidad de Xbox. Eh, que muy atenta ha estado, como tiene que ser, al Gamescom que pasó hace, bueno, pues hace muy poco, hace relativamente unas semanas The Lords of the Fallen juego que saldrá en el 2023 increíble como se ve, lo hemos visto en este canal veremos a, eh, al final del vídeo pondré nuevamente para que os paséis a, al repaso que hice de estos juegos de eh, para mí una de las mayores sorpresas de Gamescom fue el de Addisland 2 pero porque yo tengo un cariño especial a ese juego y a todos los juegos de zombies así que imaginaros pues eh, las ganas que tenía de probarlo me encanta a mí todo lo que es la temática del terror Benedict Fox otro juego eh, que estará para Xbox Xbox Game Pass y también para PC por supuesto aquí tenemos eh, eh, Hulon, este este estará en el game pass pero también estará en playstation 5 y también estará en pc y tiene una pintaca muy bien muy buena team ninja ahí haciendo de las suyas luego tenemos flint look de zig of Adown. es un juego de acción de rpg de eh, A44Games que llegará antes de junio en el 2023. Eh, antes de junio del 2023. Este juego todavía le queda. Este juego todavía le queda. Si me dice que es para junio del 2023, o sea, van en un proceso todavía beta, ¿no? scars above otro que hay que otro que hay que echarle un ojo por supuesto de adisland 2 tras 8 años trazo anuncio acordaos el tipo corriendo pues todo eso se ha mantenido el look de eh, eh, cómo decirlo el look de california dreams es el look de, eh, que nos habían dado en el trailer, pero además bestial. Se diferencia mucho del Day in Light en el tema, eh, sobre todo en el tema de lo gore que es. Esto es para destruir y destruir zombies. Si tu diversión, tanto como la mía, que estoy orgulloso de... de, de de haber formado parte y de seguir formando parte de los cazadores de jaggernauts del Stay of the Kai 2. Imaginaos lo que es para mí, pues ahora volved otra vez a estar en plena batalla. Sí, es cierto que tengo el, el Back for Blood, que hay, hay juegos eh, de zombies realmente muy buenos... Pero este tipo de juego eh, también tiene su, su, su cosa poderte hacer eh, especie de katanas eléctricas y rollos ahí súper locos y todo muy gore todo muy gore eh, también vamos a seguir por aquí Black Tile que eh, voces en inglés, textos, en español. Toma decisiones, explora, maneja tu arco con maestría, en primera persona, Xbox Series X, PlayStation 5 y PC. Esto estará para el 15 del 12 del 2022. Ya queda muy poco, en verdad. Pasa que nos estamos, nos estamos también... Uh, también no, no, tenemos, Estamos confusos un poco con el tiempo por ejemplo, el de isla saldrá el 3 del 2023 el 3 del 2023 es decir en marzo y digo yo, bueno pues todavía queda a ver, a ver no es que quede un año está prácticamente a la vuelta de la esquina pero hombre, tampoco me voy a, a, a adelantar tanto a ver si no me arrepiento después eh, yo ya lo tengo claro, yo me voy a comprar la, el pack de la edición de luz del Dead Island 2 es, es. y muchas gracias a Deep Silver por haber conseguido este gran, gran, gran juego y sacarlo adelante por supuesto también esto me ha llamado mucho la atención entre las noticias dice tres meses de Xbox Game Pass Ultimate acumulables por 20 euros vamos a ver echaba de menos una buena promo veraniega para xbox game pass ultimate esto ya viene de generación xbox dice recientemente renové el servicio con el modo automático y lo cierto es que yo también estaba buscando algo que se ajuste a mi bolsillo así que ni corto ni perezoso me he puesto a buscar algunas eh, oferta por la red a ver si encontraba algo decente y en vivo en, en Gamivo perdón, he visto esta promoción que no puedes dejar escapar si quieres renovar la versión Ultimate si quieres renovar la versión Ultimate a buen precio ya sabes que ella tienes acceso también a Xbox Live Gold, Cloud, Gaming en tu móvil yo puedo jugar en el móvil cuántas veces lo he dicho Digo, yo, yo no tengo un móvil gamer pero pero puedo jugar con el móvil a, a, a un estadio de kai al a lo que me ponga porque eso va por la nube no tiene nada que ver con eh, luego pone también tres meses de equipo Game Pass Ultimate acumulable por 20 euros eh, la promo actual es sencilla si tienes activo el modo smart de gamivo de gamivo los tres meses te salen a poco más de 20 euros al menos mientras redacto estas líneas por supuesto este código es un, es acumulable por lo que si compras cuatro códigos tienes un año enterito para ti por 80 con 44 euros esto sí que es esto sí que ya aquí hace ya si, esto sí que es interesante. O sea, un año entero, 80,44 euros. 44. No, no es que esté mal, está de puta madre. Sepan disculparme que hay siempre muchos ofendidos y tal, ya sabemos, pero bueno. El proceso de canjear tu código es muy fácil. Inicia la sesión de tu cuenta de Microsoft en HTTP, LoginLive.com, luego ve a HTTP, reden.microsoft.com lo voy a dejar abajo aquí en la descripción ingrese el código recibido para completar el proceso y listo eh, puedes hacerte con ello directamente desde este enlace bueno pues aquí lo vamos a dejar en el enlace de, en la descripción de abajo para que ustedes podáis acceder a, el, a ello bien eh, tema de el último tema que simplemente los quiero tocar un poquito por, por encima es sobre un canal que tenía antes... Bueno, un canal... ...al que no puedo acceder porque... ...porque entre otras cosas... ...es que no puedo acceder, vamos... ...que no puedo ni borrarlo... ...ni nada de ello... ...y cuidadito el que haga algún uso... ...de ese canal... Nada más que digo eso... ...no me voy a andar con bromas... ...con este tema... ...sobre Sony... ...en fin... Eh, ...luego veremos de al final un vídeo... Que creo que, que inmortaliza muy bien el por qué aguantan tanto eh, los de Sony. Están entrenados, eh, están entrenados. ¿Sabéis? Antes de terminar este programa de hoy, eh, he estado pensando mucho en cómo aguantan la gente de Sony eh, tanto golpe, especialmente su coro y sobre todo a su bolsillo como como soportan la humillación tan estoicamente vamos a ver un vídeo que no tiene ningún desperdicio os lo puedo asegurar y se trata eh, de un vídeo de os lo merecéis ahora espacial eh, define muy bien el aguante el estoicismo eh, la dureza con la que están entrenados los ponis para que nada les afecte, un vídeo revelador, cuanto menos, en esta en este cuanto misterio, pues vamos a verlo y con ello vamos a terminar, me voy a despedir de ustedes y ya mañana nos vemos con siguientes eh, noticias y consiguientes cosas que saben, que, que, que tiene que salir muchas cosas todavía muchas cosas que tienen que salir todavía, lo que nos queda quédense viendo este vídeo desde luego, que no tiene ningún desperdicio muy buen trabajo, os lo merecéis yo me estoy partiendo la caja todavía de risa con el vídeo y, y nada, y hasta el próximo programa muchas gracias a todos y hasta la próxima Hey! I...